Hola chicos, es Dylan Toys Y hoy estamos en la tienda Yo no el de andarnos acá en el chanel. Ya me agarré. De fin, ya me surti de chonelo. Y ahorita a ver qué se nos pega aquí. ¿Qué? De veo. Y harta sirve especial. Andamos de soltera. Liam, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, eh? ¿Camino? La hora del snap. No, este cabrón, ¡Ire, y el otro, y <risa> el Minions, porque parece Minions con el boctapabocas en la gorra. ¿Quieres más? ¿Quieres más, pa? ¿Sí? <risa> ¡Uy, uh, andamos pulgueando <ríe> ¡Aquí es ya damos la ropa la pulga de esta ¡Aquí No, voy a ver, voy a ver eso que andan los tiros Aquí anda el deal <risas> Y vamos a ver qué nos hallamos Para buscar ¿Estos no son los cacahuates sí, los que dije? Que ¿Y no va a llevar de allí o de dónde? Está, ya que salgamos Ay, sorry Ya que salgamos Entonces mejor de una vez, ¿ah? ¿eh? Espérame Agarra unos burbujas, pregunta qué cuánto, pregunta qué cuánto. ¿A cuánto? No las de las otras, de las otras. De ¿Esas? ¿A cuánto son esas? ¿A cuánto?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 Wow! <laughs> Made <mire, laughs> it! <mire, mire. laughs> oh, Thank you very much. I'm sorry, I didn't see your slime It's alright, it's there. Thank you. <laughs> don't, don't, yeah, don't, hit, don't, don't hit it. <laughs> Hace seis meses o un año que vino? No hace seis meses, ¿verdad? ¿eh? ¿Y si pasa, eh? <risa> ya uno con el cuerno, ¿no? De repente. dila ¿Hace cuánto que venimos tía? Seis meses. ¿Cuándo estabas aquí? No? En enero, ¿no? Seis meses. Ah, cuando viniste vinimos. No, vinimos de de visita para acá. Ah, ¿Con enero? Sí, no, seis meses. Ya, ya, ya tenías al niño. Sí, ya estaba bien. Camínale okay. papá ¿Y sí, por qué no nos dimos nada fue pues, cuando, uh -huh. cuando la fiesta de Dylan. Pues baby? ¿Qué fue? La fiesta de Dylan ah, no, y en enero en enero, ¿no? Y ya no fue todo eh, Y me vas a cobrar el tema con los hombres pues, no? Y se me cayó el... ¿Y el qué? El taponcito del pez ¿Del qué? Del tripies Tengo otros cuatro pero ¿Y aquí qué vende? También con chino Se vende aquí. Yo ya tengo que ir a hacer, voy a hacer. bonito. Ahorita que llegamos haciendo las enquiladas. Dilan, camina, papá. Oh, por eso estas más caras. Esas son de lujo. Aquí es pura comida china y así o para allá. Damos la vuelta así y nos empezamos a meter. Dilo. Que es pura comida china y es pura comida mexicana. Allá es puro tacos, enchiladas, tortas. Caja, Camina, papá. dila. Camina adelante. No te voy a quitar eso, ¿eh? Aquí bien consentidos por la tía con unos enchiladitas michoacanos. Y una coquita. Y el tío ya no nos esperó. la tía con unas enchiladitas Michoacanos y una coquita y el tío ya no nos esperó ¿Ya que Es te